Somos Verde Creación, estamos situados en Cartago Centro, nos especializamos en plantas medicinales y ornamentales, también te ofrecemos maceteros y más, arte en metal y e madera, contáctanos, contáctanos, contáctanos, 8357-0478, 8357-0478, búscanos en Facebook como Verde Creación y en Instagram como verde-creación, estamos a tus órdenes. Somos Verde Creación, creación, creación, creación